Bueno, hoy le voy a enseñar a hacer estas dos técnicas o a incorporar estas dos técnicas para hacer este este maravilloso arete con esta aplicación en acrílico o esta hoja en acrílico. Bien, los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete. Esta es una flor de cerámica, la pueden ver, es una aplicación de bisutería miren tenemos ojito de caballo eso es otra aplicación para elaborar piezas y mide 10 milímetros tenemos las mozasilla del número 11 ya tenemos un botón que hemos hecho previamente y está en el canal de youtube aquí le voy a dejar el link para que ustedes puedan ir directamente donde se encuentra ese botón que ya hemos hecho previamente tenemos una hoja en acrílico, miren qué belleza esta es la parte de atrás, esta es la parte delante si ustedes pueden ver, miren que tiene como un brillo diferente y tenemos esta florcita, como pueden ver Vamos a enseñarle. Viene así, de esta forma. Vienen de esta forma. Esto es aplicaciones para decorar. La pueden ver. Y hoy voy a enseñarles cómo hacer este maravilloso trabajo. Bien, para esto vamos a necesitar pegamento de 6000, pinza, tijera y también vamos a necesitar la silicón fría bien, ojito para empezar lo que voy a hacer miren, esto viene así y lo que voy a hacer utilizar mis pinzas voy a utilizar mis pinzas para quitar esta para retirar esto bien, vamos a retirar eso eso se llama librito esta cosa que tiene aquí y lo que vamos a hacer con la pinza vamos a alar un poco y también vamos a retirar sin forzar mucho para que no para que no se vaya a romper o se vaya a maltratar miren, tratamos de abrir para que no se vaya a maltratar nuestra flor bien, miren, ya está retirada, ya la retiramos, entonces la apartamos y la dejamos por aquí, ahora, voy a utilizar, vamos a empezar con el botón, voy a tomar mi botón, y mire dónde sale mi hilo, mi hilo sale justamente debajo de esos picos. ¿Lo pueden ver? Miren aquí donde sale. ¿Lo pueden ver? Ahora yo voy a tomar 10 mozasillas, 5 mozasillas, perdón. Voy a tomar 5 mozasillas de la número 11. Utilicen el color de su preferencia, utilicen los materiales a su gusto. ¿Ven? y voy a tomar mi hoja como mi hilo sale de esta parte de atrás yo voy a entrar en la parte de atrás de la hoja la que tiene menos brillo y voy a entrar a la parte de adelante voy a tomar cinco mozasillas más Así de esta forma. Y me voy a enganchar. Miren. Sale mi hilo. Vamos a entrar del lado contrario. Con cinco mozasillas que tomamos nuevamente. Así de esta forma. Así. ¿Ven? Esto vamos a repasarlo varias veces hasta que podamos ver y podamos sentir que nuestro trabajo está reforzado bien vamos a repasarlo entramos otra vez nuevamente en la silla donde salimos anteriormente bien volvemos y repasamos recuerden que es muy importante cuando ustedes los repasan y se aseguran de que su trabajo quede bien bueno chicas no se olviden de seguirnos en las redes como el rincón de Rosy y regalarnos un like seguimos simplemente lo que estoy repasando ya mi botón está pre estaba previamente hecho y previamente preparado con su topo incluido ahora me voy a pasar otra vez por la mozacilla y me voy a detener aquí ahora me voy a detener para comenzar a hacer la otra parte bien ahora Recuerden que esto lo hicimos previamente, ¿verdad? Miren, para que quede como esta forma, ustedes están mirando que queda como una... Si lo pongo así directamente, miren, se va a ver muy... No se va a ver como los detalles de la los detalles de la flor, miren. Queda como algo apagado, uno arriba de otro, entonces yo lo que usualmente hago, porque me gusta darle como volumen entonces, como me gusta darle volumen y que se vea de otra forma voy a tomar un poquito miren, lo que voy a hacer es así está del lado derecho bien lo que voy a hacer es ponerlo del lado izquierdo así ven que se ve como si se ve un poco, se ve como si tuviera volumen entonces lo ponemos del lado izquierdo y ponemos un poquito, no mucho porque esto es simplemente para que pegue ¿Bien? ¿ven lo que le digo? que queda como con un poco de volumen aquí ustedes lo pueden notar también pueden ver que queda como un poco de volumen. Entonces, ahora sí ya vamos a trabajar con el pegamento X-Men. Voy a destapar mi pegamento. Vamos a adherir. Vamos a adherir. Es la aplicación de la flor a la hoja de esta forma. ¿Pueden verla? Entonces, yo voy a tomar mi pegamento, poquito, no mucho, para que no se nos embarre y podamos manipularlo un poquito. Y vamos a poner un poquito aquí arriba, en estas hojitas y otro poquito aquí. Miren el poquito de pegamento que he utilizado. Vamos a tomar la hoja en acrílico. Y la vamos a pegar hacia las puntas. Y levantándola ligeramente para que haga para que se forme como un arco. ¿Ven? La levantamos ligeramente, vamos a utilizar solamente el extremo de aquí de, de aquí debajo, como lo pueden ver, no la llevaremos hasta arriba, sino en las puntas. Miren, vamos a darle la vuelta, aquí hacemos poquita de presión, subimos estas estos extremos un poquito hacia arriba, pegamos, damos pequeños toques. Ahora vamos a girar otra vez para que podamos ver cómo va quedando nuestro trabajo, ¿ven? Y simplemente utilizando nuestros dedos y nuestras manos vamos viendo en el ángulo que quiere que deseamos tener la hoja y la pequeña flor que le pusimos debajo bien, ahora esperamos que seque después que esté seca vamos a utilizar nuestra flor de cerámica o esta aplicación que ya viene en lista la pueden conseguir en las tiendas de bisutería y vamos a poner un poco de pegamento así de esta forma lo llevamos y vamos a pegar así mira no está ni muy arriba y no está ni, ni muy abajo pegamos, dejamos que seque nos aseguramos que el trabajo esté completamente en su sitio, que no se mueva y mientras va secando vamos a ir aplicando los ojitos de caballo o esas pequeñas aplicaciones Ustedes pueden usar las aplicaciones a su gusto. Miren, ponemos en los extremos, así vamos mirando cómo queda y lo podemos ir, lo podemos ir moviendo para que no quede perfecta, para que no quede perfecto. Y quede todo en su lugar. Seguimos. Miren, a esto simplemente es tomar el e 6000 mil en las puntitas y pegar. Bien, tomamos otro. y el último que nos queda. Bien, y con las pinzas damos pequeños toquecitos hasta ver el resultado que nos quede igual que este. Bien, miren qué fácil, qué divertido es trabajar con estas aplicaciones y tenemos algo diferente y muy bonito. Bueno, chicas y chicos, gracias a todos por su apoyo. Eso ha sido todo, yo espero que este video le haya gustado, si te gusta lo que ves, regálanos un like, activa la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando hagamos videos nuevos. Eh, recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y comparten nuestros videos, así nuestro canal sigue creciendo y tiene mayor alcance. Bueno, me despido. Recuerden de, sus, de seguirnos todas las redes como el Rincón de Rosy. Regálenos un like y nos vemos pronto. Hasta pronto. Miren qué belleza. Esto recuerden dejarlo secar. Dejarlo tranquilito para que seque. Recuerden que he hablado bastante de la Isis Mil, y que si lo dejamos secar tranquilito, él hace un trabajo maravilloso. Bueno, chicas, me despido. Nos vemos pronto.